organizaciones por estar hoy presentes dejo un escrito porque me conozco y sé que es in inevitable el no quebrar mi voz si voy a hablar de Moni solo pedir y exigir hoy a un año de la explosión de San Roque justicia justicia en nombre de Moni en voz de mis hijas porque yo había visto el esfuerzo para conseguir ese título entonces solo me salió decir si algo te incomoda o no te gusta solo me tenés que llamar y te busco fue así el día siguiente me llamó para decirme que la buscara porque la escuela había explotado y ella se encontraba con su rostro y cuerpo quemado. Pido en voz de mis hijas y en nombre mío, justicia por mi compañera, por mi compañera de vida, Moni Jara. Gracias a todos por estar. Nada más, Juan Villanueva.